de colombia hace hace unos 15 años yo creo me dicen vikinga porque bueno resulta que hay un cómic que se llama Viki, vikinga la cumbia. la cumbia es un ritmo que se crea en colombia se origina de la mezcla de tres de tres culturas la, la africana por los esclavos la europea por los colonizadores y la indígena por los nativos latinoamericanos. Ese encuentro de culturas pues crea este, este ritmo que se llama la cumbia. Se crea en Colombia, que es la cumbia originaria, se ha expandido por todo el mundo y cada quien ha ido poniendo más cosas a este ritmo, pero sigue viniendo de, de ese ritmo originario de la gaita, el tambor y, y el canto en castellano. Me dedico a um, conectar a la gente con, con Suiza. Comencé organizando eventos, conciertos con bandas que vienen de, de Latinoamérica a Europa. Luego ya empezó como a entrar la cumbia suiza y, y yo empecé a organizar las fiestas de la noche jaguar. Y jaguar porque para unas culturas del norte de, de Latinoamérica es como un símbolo de poder, ¿no? Ahora he montado pues un proyecto de, de booking con una agencia y promociono las bandas en Suiza, en algunas partes de Europa. Hay una escena underground que se está moviendo y que es muy grande y, y que también lo que a mí me interesa es exactamente dar ese espacio a esas bandas que no lo tienen fácil en la Suiza o en Europa y que también hacen propuestas interesantes. Me encantaría tener a café Tacuba, por ejemplo, en mi booking, un sistema solar, por ejemplo, también a la Pocina, imagínate la Pocina. Eso de poder conectar con otros buques de acá ha sido más ese mi reto que, que como un problema como mujer. Yo no me siento como como dicen, ¡ah, ¿no? Así no creo, no porque hacemos parte de esto y tengo el derecho a estar aquí o a estar allá o... pero migrantes y sí, todos somos, todas somos migrantes al final, ¿no? And music it's up his right